¿Qué pasaría si mi novio norteamericano vive conmigo en mi país? Pero antes de eso, él ya mandó el paquete con el formulario I-129F. ¿Influye en la aprobación? No, no importa que él viva en, en, en tu país contigo. Lo importante es que tenga un domicilio dentro de Estados Unidos y obviamente si vive en otro país, pues va a tener que justificar ingresos. Los requisitos de ingresos deben ser dentro de Estados Unidos con sus taxes. Entonces, si él, no vive, si él no vive en Estados Unidos, probablemente va a necesitar un joint sponsor porque no va a tener ingresos activos en Estados Unidos. Entonces, este, no hay ningún problema que viva en otro país en lo que, por, acompañándote durante el proceso, pero sí tiene que cumplir con los requisitos que le piden pues para que entonces sí no tenga problemas de ser aprobada.